Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de diálogos Última Hora 50 años, que se realiza como una cita semanal todos los jueves o viernes, ¿verdad? En el marco de las celebraciones por las cinco décadas de historia que tiene el diario Última Hora acompañando a todos sus lectores y hoy en día más cerca que nunca bajo el lema de leer la verdad. Hoy estoy acompañada, bueno, mi nombre es Adri Caballero y estoy acompañada, como en la ecuación anterior, de mi compañero Diego Barreto, del área de política del diario de última hora. ¿Cómo estás, Diego? Bien, Adri, gracias. Eh, bienvenido, Efraín, alegre. Él es nuestro invitado de hoy. Él es candidato a presidente de la República por la Concertación Nacional para un Nuevo Paraguay. Fue diputado, senador de la Nación, fue ministro de Obras Públicas. Hoy nos acompaña y queremos compartir con ustedes las propuestas que él tiene para el gobierno que se viene ¿Cómo estás Efraín? ¿Estás alegre de estar aquí con nosotros? <risa> Demasiado quería preguntar eso <risa> Claro que sí, estamos muy contentos y muy contentos muy contento de poder compartir esta, esta tarde con ustedes y bueno, creo que este es un momento muy importante donde la gente está un poco pendiente así que a través de ustedes y este medio vamos a poder estar conectándonos y contándoles lo que estamos pensando y lo que podemos hacer a partir del próximo gobierno. ¿no? Asimismo, recordamos que estamos ya a un mes de las próximas elecciones generales del 30 de abril, unas contiendas sumamente esperadas por toda la población paraguaya y queremos saber qué es lo que los candidatos proponen. Por eso, en este último mes ¿verdad? de abril, queremos enfocarnos fuertemente para poder eh, recibir a todos los candidatos e ir conociendo sus propuestas, ¿verdad?, y recordar que este es un espacio en el que queremos interactuar con toda la gente, con todos los lectores y hoy en día ya también internautas que están con nosotros en el diario Última Hora. Así que les pedimos que, que se vayan conectando y que vayan compartiendo sus preguntas, lo que quieran. Vamos a estar leyendo, vamos a hacer lo posible para leer todas sus preguntas. Recordemos que el tiempo apremia y de repente cuesta un poco leer todas, ¿verdad? Pero vamos a hacer lo posible. Así que muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Y, y nada, recordar que hoy también es un día, digamos, eh, especial también para la historia del Paraguay. Recordando que hoy es el 31 de marzo eh, y podemos, verdad, decir que estamos recordando también la muerte del joven liberal Rodrigo Quintana. Entonces, Diego. Sí, Efraín, precisamente lo que decía Adriana, hoy es un día recordado por muchos, verdad, hace seis años se daba esa esa resistencia a la enmienda constitucional para, para habilitar la reelección. Usted estuvo en la plaza, todos recuerdan eso. ¿Cómo usted vivió ese momento y qué recuerda de ese 31 de marzo que después tuvo un fatigo final lastimosamente? Bueno, en, en primer lugar eh, decir lo siguiente realmente, como bien decís, eh, hoy hace seis años de aquella, aquellos acontecimientos en primer lugar, un acontecimiento que refiere a una movilización ciudadana, a la gente que sale a resistir, a defender la institucionalidad, la democracia, aquel intento de reelección de cartes a través de la enmienda, y que aquella tarde realmente significó un momento sumamente triste, finalmente, de nuestra historia, porque... Una ciudadanía que salió pacíficamente a manifestarse recibe una represión feroz, sin sentido, sin ninguna necesidad. No hay que olvidar que aquella manifestación empezaba, qué sé yo, estábamos, no sé, 80, 90 personas. Luego, sí, es cierto, la gente se fue este, aglomerando y la gran este, presencia ciudadana de repudio fue luego de ver esa tremenda represión del cual fuimos objeto, en donde este, muchos terminamos heridos, eh, y sobre todo algunos, y puntualmente Edgar este, Acosta, reci recibió este, un disparo de escopeta en la boca que prácticamente casi lo mata, que lo lleva a una situación realmente al borde de perder de la vida, bueno, que gracias a Dios pudo recuperarse. Hubo una reacción de la ciudadanía indignada por esas imágenes, esa es la interpretación que yo tengo de aquella tarde, indignada por el atropello de la Constitución, indignada por la violencia policial que hizo que toda la ciudadanía vaya a, a las plazas, y bueno, y pasó lo que vimos después, ¿no? Que eh, la gente tomó el Congreso molesta, se produce un incendio en el Congreso a raíz de todas estas circunstancias. Luego, este, en la noche, eh, se produce lo más triste, porque hay muchas cosas que uno puede decir, bueno, una lástima, pero hay cosas que uno este, que no se recupera la vida de, de una persona, y fíjense ustedes, a la medianoche eh, se produce el atropello a nuestra casa, al directorio. Y nadie podría haber pensado que eso podía acontecer. Un atropello de la policía, entran a balazos, matan a Rodrigo Quintana en esa circunstancia. Eh, ¿En bueno, algún momento se esperaron ustedes de que terminen este desenlace fatal? No, en, bueno, estaban en el PLRA. ¿eh? No, jamás, nunca, nunca. Yo en, en realidad en ese momento ya no estaba en el directorio del partido. Este, yo estaba internado, había recibido también algunos este, disparos de, de, de, de represión. Entonces me tuvieron que hacer una cirugía y estaba internado en, en el sanatorio. Y en realidad todo, esa, eh, todo eso, ese proceso que se dio posteriormente Yo lo he visto por televisión no Pero sí, en, en el directorio había mucha gente Pero nadie se podía imaginar esos acontecimientos El atropello, o sea, es impensable En primer lugar, en cualquier país del mundo Sabemos que a la noche no sé, la policía no puede arremeter Como lo hizo a balazos Sin que haya una orden judicial Eso fue un atropello en todos los términos una orden, evidentemente, y de acuerdo a las evidencias que hoy tenemos este por los cruces de llamado, proviene del mismo presidente Cartes, que van, y bueno, eh, eso termina con la la muerte de Rodrigo Quintana. Y ahí, ahí que mencionaste lo de Horacio Cartes, eh, teniendo en cuenta ¿verdad? que en ese entonces administraba a la señora Sandra Quiñones eh, al frente de la Fiscalía, ¿Cómo, ¿Qué opinas con respecto al proceder de la Fiscalía después de, de lo que ocurrió? ¿verdad? que Sabemos que incluso imputaron a tu hijo eh, y a otro grupo de, de personas liberales. Mientras tanto, eh, digamos que la investigación quedó ahí. Bueno, eh, la actuación de la fiscal fue lamentable. Hasta hoy es lamentable porque no tenemos una investigación en serio respecto a la muerte de Rodrigo Quintana, sobre todo quién dio la orden. Y es lamentable, digo, porque lo que hizo la Fiscalía y la Justicia en el Paraguay fue perseguir a las víctimas. Recordarán ustedes que los jóvenes tuvieron que ir al exilio. Este, los jóvenes que fueron víctimas, porque es cierto, falleció Rodrigo Quintana en esa, esa, en esa lamentable circunstancias. Pudieron haber sido otros, ¿verdad? Ahí habían jóvenes, estaban, estaban mis hijos... Ahí habían jóvenes, este, podía haber sido cualquiera de ellos, ¿no? Y luego la actuación de la fiscalía, antes que investigar a los responsables, en primer lugar, quién dio la orden de atropellar, porque el, el, las puertas del, del directorio estaban cerradas. Se atropelló y se atropelló a balazos. Fue un operativo, no fue un, un hecho aislado, llegaron en, en, en patrulleras, coordinadas con una orden específica y la fiscalía lo que hizo fue perseguir a las víctimas a los jóvenes que estuvieron esa noche entre ellos mi hijo efectivamente fue imputado, fue procesado eh, los jóvenes que terminaron en el exilio hasta hoy hay jóvenes que todavía están procesados este, que son las víctimas imagínense y no así los responsables así que hay una deuda, nosotros estamos muy este, comprometidos y decimos que la justicia va a llegar más temprano que tarde porque la muerte de Rodrigo Quintana no, no va a terminar como un acontecimiento nada más es un hecho que nosotros este, vamos a seguir y vamos a este, exigir que se haga justicia como el don Fidelino Quintana el padre de la joven víctima eh, Hacía mención de que incluso el proceso retrocedió en el sentido de que los autores materiales no recibieron su respectiva condena por una situación de dilación, de, de tomar las medidas. Y eso ha de pensar que mucho menos los intelectuales están en la mira de la justicia. Absolutamente, así como vos decís, ni los autores materiales y mucho menos los este, actores intelectuales ¿no? en, eh, y ahí estamos hablando de la intervención que tuvo el presidente en ese momento que era Horacio Cartes, la intervención que tuvo José Ortiz que prácticamente era el que controlaba y manejaba toda la policía ¿Mm? eh, ellos no fueron investigados. En comunicación con Última Hora también don Fidelino ahora comentó ¿verdad? de que eh, digamos que ya tiene una suerte de esperanza con, con la investigación del caso, teniendo en cuenta que hubo un cambio en la Fiscalía General, ¿verdad?, con el señor Emiliano Rolón. Eh, ¿Usted considera también eh, de la misma manera de que ahora estamos en pie de que efectivamente se pueda avanzar en, este, en esta causa? Bueno, nosotros sab sabemos muy bien que el proceso con Sandra Quiñones no iba a avanzar, obviamente, al contrario, lo que hizo fue perseguir a las víctimas. Ahora con la nueva designación del Fiscal General del Estado se nos abre una esperanza. Nosotros eh, esperamos que haya una investigación. Vamos a exigir y vamos a ir a todas las instancias. Yo quiero decir esto porque este, nosotros no vamos a dejar este caso que quede en el olvido. Entonces esperamos de la fiscalía, de la, del nuevo fiscal que haya un proceso en serio... Y de no ser así, nosotros de todas maneras vamos a seguir avanzando y vamos a ir a las instancias internacionales para exigir justicia para Rodrigo Quintana. Precisamente un elemento que no consideró vinculante en la fiscalía anterior era el cruce de llamadas. Eh, se sacó del expediente hace días, ayer nomás la senadora de Ciremasi decía que ese... Tiene que ser elemento de prueba fundamental en esta nueva investigación, ¿no? una no. vez que se desempolve esta causa. Ustedes dicen lo mismo. Pero absolutamente, pero fíjense ustedes, este, si uno sigue un poco las causas penales en nuestra justicia, vamos a encontrar que es muy frecuente este, las condenas que se dan en el fuero penal sustentado precisamente en el cruzamiento de llamadas, en el cruce de llamadas. O sea, es una evidencia importante en las investigaciones. En este caso, no. <ríe> Llamativamente la fiscalía, en este caso, ellos este, dicen no, que las el cruce, que creo que hasta, hasta la a ver, si mal no recuerdo, una de las fiscales decía de que se prestaba, dice. A, este, a, a una suerte de, de, de chisme, no, no, no recuerdo el término exacto, pero como, como que esa investigación y la utilización del cruce de llamada deslegitimaba mm -hmm. este, utilizarlo en una investigación, cuando que no es cierto. Y en, en, en, el, en nuestra justicia vemos frecuentemente... Este, el, el caso de aquel intendente vinculado a la muerte del periodista, recordarán ustedes, fue pues, el elemento más importante y contundente que ha permitido la condena, fue precisamente el cruce de llamada. Súper. Eh, la verdad que este tema es muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta que hoy es el 31 de marzo y mañana el 1 de abril, en la madrugada, fue asesinado Rodrigo Quintana, pero tenemos también que pasar a, a un espacio súper, o más importante verdad que es qué es lo que propone el candidato Efraín Alegre por la concertación nacional para un nuevo Paraguay verdad pero totalmente yo creo que siguiendo en línea lo que venimos hablando en primer lugar es, es la justicia nosotros decimos este, claramente nuestro país necesita justicia un poder judicial que sea previsible un poder judicial que nos pueda ofrecer seguridad jurídica, ese es el gran salto que necesita nuestro país y que últimamente dicen, no bueno pero esa no es una tarea del poder ejecutivo no, al contrario forma parte, el, depende del liderazgo del poder ejecutivo precisamente este, el proceso que debemos llevar adelante para tener una justicia que sea independiente una justicia que nos permita este, generar las esperanzas y transmitir un mensaje de previsibilidad y de seguridad al mundo, porque el, el, el gran salto que tenemos que dar para nuestro desarrollo, para pensar en la inversión, para empezar en atraer la inversión de, de otros países al Paraguay, precisamente pasa por una justicia que sea confiable. Sí, y en ese marco también, eh, vos hablas mucho del, de la cuestión de la lucha con, contra el crimen organizado, la corrupción. Eh, entendemos, verdad, que ese es uno de tus ejes principales de campaña. Pero así también queremos saber cuáles son esas propuestas específicas con relación a esto, verdad, que qué sería lo que va a implementar, eh, como bien decías, a lo mejor el poder judicial, eh, lo que es el poder. Eh, lo que es el Congreso es otra cosa, pero en este caso el Poder Ejecutivo, ¿qué, qué puede hacer ¿verdad? para esta lucha? Bueno, nosotros en primer lugar este planteamos en, como una propuesta central este, la seguridad jurídica porque, fíjense, nosotros hablamos de que una de las cuestiones importantes que vamos a promover desde el gobierno es una, la, la nueva política energética del Paraguay cambiar la vieja política rentista que se ha Caracterizado a lo largo de nuestra historia para pasar a una política desarrollista. ¿Y eso qué quiere decir? Pues dice, y años de energía. O están dañando en Se tiene que quedar en el Paraguay nuestra energía y no simplemente ceder al Brasil o a la Argentina. Para que la misma sea un factor de desarrollo. Es decir, para atraer a la inversión, para atraer a las industrias y para generar empleo. Porque finalmente lo que nos reclaman nuestros compatriotas, nuestros ciudadanos, en todos estos recorridos que hacemos y mira que estamos haciendo hace mucho tiempo, es una oportunidad, y eso significa un puesto de trabajo. ¿Qué, es lo, que, qué es lo que tenemos para eso? Hoy tenemos la energía como un primer este, factor de desarrollo. Pero fíjate, antes nomás de antes para cerrar, nomás la idea, si me una cosita sí, más claro. decirte a esto, eh, la energía, pero fíjate que no vamos a tener inversión, no van a llegar las industrias si además de ofrecerle una energía a buen precio, que lo podemos hacer en cantidad y en calidad, si además no tenemos capacidad de ofrecer seguridad jurídica. Por eso digo, la seguridad jurídica es un tema central. Sí, hablando del tema de la... te quería preguntar sobre el punto nomás de la energía eléctrica, ¿verdad? teniendo en cuenta que está prevista también la revisión del anexo C de la Itaipú Binacional. En este caso, ¿cuáles son los técnicos que vos propones o que eventualmente podrían, o desde tu punto de vista, tendrían que ser parte de esta revisión tan importante para la soberanía y lo que es el Paraguay, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos el mejor equipo técnico. Nosotros tenemos en la concertación a la gente que viene reivindicando nuestros derechos energéticos hace bastante tiempo, como Ricardo Canese. Anoche estuvimos precisamente compartiendo una, una reunión eh, ahí le tenemos a este, Axel Benítez. Bueno, en realidad hay un equipo energético que venimos trabajando hace bastante tiempo, que ya trabajamos en las elecciones pasadas y que lo estamos haciendo ahora, que es un equipo que viene trabajando, investigando, discutiendo, estudiando. Hace mucho tiempo, todo lo que hace a la energía, todo lo que hace a las posibilidades que nos ofrece Itaipú y todo lo que significa Yasineta. Así es que en ese sentido podemos decir que tenemos el, el mejor equipo, precisamente, este, que plantea nuestras reivindicaciones, que nos va a entregar, que es lo que ha, lo que ha acontecido en los años, en todos estos años, tanto en Yacineta como en Itaipú. No hay que olvidarse del acuerdo Cartes-Macri. ...que ha sido un acuerdo totalmente entreguista... ...y en detrimento de los intereses del Paraguay... ...donde participó también... Este, ...Santiago Peña, ministro de Hacienda... ...y redactor de aquel acuerdo... ...Cartes Macri, que fue... ...penoso... ...y que realmente constituye... Este, ...un acuerdo... ...que significa entregar nuestra energía... ...por los próximos 30 años... ...a un precio ridículo... ...a 11 dólares, inadmisible... ...entonces... Eh, todo eso lo estamos trabajando en un gran equipo que vamos a reivindicar una vez que asumamos el gobierno. Nosotros estamos convencidos que vamos a ganar el 30 de abril, así que a partir del 15 de agosto vamos a desarrollar la nueva política energética, que es, en primer lugar, una política para el desarrollo, una energía mejor para el desarrollo, y en segundo lugar, una energía para el bienestar. Y eso significa reducir el precio de la tarifa de la ANDE, que hoy constituye un castigo que reciben nuestras nuestros compatriotas, las familias. Cada fin de mes nosotros decimos claramente que vamos a bajar el precio de la tarifa. La Ande de La ANDE generalmente sostiene o alega ahora de que ellos necesitan seguir invirtiendo y que por eso la, la tarifa no puede reducirse, eh, digamos, significativamente. o Entonces, en este caso, ¿cuál es tu opinión con respecto a esto? ¿La ANDE puede realmente sostenerse bajando eh, el costo de la energía eléctrica? ¿Puede seguir haciendo sus su obras de, de desarrollo? Bueno, ellos, ellos desde luego dicen que no. Hace 50 años que manejan, por eso vamos a hacer el cambio. Precisamente porque ellos no le representan a la gente, porque ellos mal utilizan los recursos, y un recurso vital y fundamental como es la energía. Nosotros decimos claramente, vamos a bajar, y vamos a utilizar para eso un dinero que hoy se está robando los gastos Nosotros hace tiempo tenemos la fórmula, hemos dicho en reiteradas ocasiones, este, reducir el, el precio de la tarifa de la ANDE es muy sencillo, es cuestión de utilizar los este, gastos sociales de Itaipú, que son entre 100 y 150 según los años, y entre 30 y 50 en Yacinetá. eso Una parte de esos recursos destinar a la ANDE, para reducir el precio de la tarifa, o sea, la ANDE no va, no va a ser el que reduce, la ANDE es simplemente el administrador de, de la energía, y no son ellos los que van a tomar la decisión, Esa es una decisión del gobierno, y lo vamos a hacer con estos recursos que están disponibles, y que hoy forma parte de la gran fiesta, de la gran farra de la corrupción, es el dinero que no se rinde cuenta, es el dinero que termina en el bolsillo de los políticos. Hablando de eso, de las binacionales, se habla acá, tanto es... Eh, se toca con preocupación el tema de que no se abra justamente al control ¿Usted qué dispondrá una vez que si llega a gobernar total, la auditoría de las binacionales? Total transparencia Diego los que no quieren que se audite son los que tienen cosas que ocultar nosotros en nuestro gobierno en las binacionales y en nuestro gobierno vamos a desarrollar una política de transparencia total no hay secretos para la ciudadanía y eso significa no solamente un compromiso para todo lo que hace de la hace relación, es más, la ciudadanía podrá en el celular a través del celular verificar las cuentas públicas porque estamos con el proyecto del desarrollo tecnológico como una como el mejor instrumento para combatir la corrupción están los recursos está la agenda digital está el financiamiento más de 120 mil millones de dólares para hacerlo es decir es solamente necesario tener la voluntad de transparentar y las condiciones están ¿Hay ¿Hay de... el tema del transporte público en qué, opi ¿Qué solución va a, va a dar su gobierno y su opinión también respecto a la tan criticada eh, el subsidio a los transportistas? Bueno, el subsidio a los transportistas es un subsidio que se da a los efectos que ellas puedan cumplir un servicio y, y una atención en beneficio de la ciudadanía y lo que están haciendo hoy resulta realmente este, un hecho grave porque constituye un chantaje y un robo a la ciudadanía porque ellos están cobrando se les está pagando para este para poder desarrollar el servicio este servicio tan vital y tan importante usted considera lugar, que el, el proyecto de la diputada por ejemplo Katia González que, que presentó era para poder suprimir temporalmente el subsidio a los transportistas sería algo conveniente actualmente que creo que se va a tratar en la Cámara de Diputados también entonces, tenemos que cambiar, eh, no conozco el proyecto, no puedo opinar, no conozco el proyecto de la diputada, el, el pero lo que plantea, sí podemos decir es que tenemos que cambiar el sistema de transporte público. Este sistema ha colapsado, este sistema no funciona. Entonces hay que revisar la, todo. Y en primer lugar, lamentablemente acá se ha destruido el proyecto que se adecua a las necesidades del Paraguay, que es el Metrobús. Lamentablemente, la gestión precisamente del gobierno de Peña y Cartes han este, dilapidado un recurso importante y un proyecto importante, porque ahí se ha perdido unos 60 millones de dólares en primer lugar, pero además se pone en tela de juicio el mejor sistema que tenemos para atender nuestras, nuestras necesidades. Entonces imagínense ustedes ir a Eusebio Ayala a plantearle a, la, a, a los frentistas de la calle Eusebio Ayala que vamos a volver a trabajar en el Metrobús, seguramente la gente este, saldrá a las calles a impedir que eso sea se haga por todo lo que significó ese proceso. Pero, reitero, ese es el modelo que se adecua a nuestro país. ¿Y Entonces, que tendremos que buscar alternativas entre el Metrobús y otras opciones que están y estamos revisando. Hay opciones muy interesantes que se están dando en Bolivia, que se están dando en otros países, que es por altura. ¿El tren de cercanías crees que pueda servir también para sí, la también, ciudadanía? Sí, sí, sí, sí, claro, claro, claro que sí. Es una lo otra aporte. alternativa que pueda hacer digamos, teniendo en cuenta nuestra realidad y que pueda hacer en el mediano plazo por lo menos, porque si hablamos de Metrobús y el tren de cercanía sabemos que a cinco años recién están proyectando que esté bueno, efectivamente todo, eh, operando. verdad Un proyecto de transformación del sistema de transporte va a llevar un tiempo, evidentemente no lo vamos a hacer en un año. Ahora, eso no implica que no se puedan hacer reformas importantes al sistema que está vigente. Por ejemplo… Es inadmisible que se siga pagando más de un, una tarifa, ¿verdad? De la, del servicio de transporte, cuando que eso debiera estar totalmente integrado. El ciudadano que viene de Capiatá o de este, alguna ciudad vecina, de la que fuere, debiera pagar este, un solo pasaje hasta el lugar de su trabajo, aunque suba a dos o a tres líneas en esa mañana, ¿no? en ese trayecto, digamos. Eso hoy es perfectamente posible con el sistema de pagos electrónico y todo ese sistema. es, Entonces, acá hay demasiadas cosas que hay que cambiar. En primer lugar es eso. El sistema tiene que estar absolutamente integrado. En segundo lugar, tenemos que tener un sistema que tenga un monitoreo de rendición. Ustedes verán que toda esta cuestión este, del subsidio es una cuestión que debe tener un control adecuado para saber lo que se está pagando y que estén cumpliendo o no el servicio hay otras cosas que hacer en materia de infraestructura, es decir mientras que implementamos el nuevo sistema, hay otras cuestiones urgentes que se deben inmediatamente tomar este interín, se avanza en el proceso de cambio. En ese sentido está también el tema de los combustibles, ¿verdad? que es un, un punto muy importante, no solamente para el tema de lo, obviamente, los transportistas que es principal recurso, ¿verdad?, sino para toda la ciudadanía que debe movilizarse día a día. En ese caso, por ejemplo, ¿qué, qué propuestas tendría, verdad, con respecto al, a cómo está trabajando actualmente Petropar? En, en, bueno, Petropar es realmente una de las fuentes de corrupción más sonadas que tenemos. Nosotros creemos que el Estado y Petropar eh, debe ser, debe tener una tarea este, de regulador, no de competidor. Debe ser regulador. Nosotros no creemos que el Estado deba competir con el privado. Nosotros creemos en un gobierno donde el Estado genera las condiciones en una alianza con el sector privado. El sector privado es el que debe generar el desarrollo, el generar empleo. No estamos nosotros en una visión de que el Estado compita. Ni el Estado ni el presidente, mucho menos que le compitan los negocios al sector privado por eso nosotros decimos claramente que nuestra visión es una visión clara donde se requiere un entendimiento amplio entre lo público y lo privado hay un trabajo conjunto que tenemos que hacer para sacar adelante el país claro, en este caso por ejemplo sabemos que los precios de los privados generalmente ellos deciden eh, por su cuenta, verdad y Petro no actúa como un regulador como decís que tiene que ser, entonces esto es lo que vos planteas verdad, de que tiene que eh, digamos, tener un precio estándar por en cada emblema? Mira, ellos tienen el, el, el Petropark tiene que ser regulador en este momento, por ejemplo, además del problema de la regulación este, nos están robando, ¿no? porque desde diciembre, de acuerdo a las investigaciones que nosotros tenemos de nuestro equipo técnico, desde diciembre tuvo que haber bajado el combustible uh -huh. quiere decir que desde diciembre nos están robando, Estamos, y cuando hablo de combustible me refiero puntualmente a la NASTA, uh -huh. es decir, desde diciembre, el, el Estado paraguayo le está robando al ciudadano, le está cobrando una, una nasta por encima de su valor. Presidente, pasando un poco al el campo electoral y de campaña, que estamos a 30 días, tiempo de definiciones, como se dice, ¿qué diferencia, qué fortalezas trae la concertación, el proyecto en sí, a diferencia del, del, de la postulación de 2013-2018, ¿cuál, cuál es el... La fortaleza, ¿cuál es la propuesta que trae la concertación para nosotros, ganar para ganar la alternancia? ¿no? Bueno, nosotros hablamos claramente de un cambio de modelo. Acá hay un modelo que está colapsando. ¿Mm? Hay un modelo que hace aguas por todos lados, que está tomado por la corrupción, que está tomado por este, la inoperancia en la gestión. Fíjese lo que pasó a una madre que da luz en un pasillo, en el piso... Este modelo no va más, en primer lugar. Además, un modelo comprometido este, con el crimen organizado, con el sicariato, con el contrabando, con la corrupción. Conductas que hoy la comunidad internacional ya no tolera. ¿Y para qué ir tan lejos? Hoy ustedes habrán este, cubierto la noticia de la sanción del cual es objeto precisamente el... La cigarrillera de Carter, ¿no? Tabesa. ¿Qué es lo que nos están diciendo? ¿Cuál es el mensaje? Que estas conductas, este modelo que representa Cartes-Peña, ya no son aceptados por la comunidad internacional. Que las este, conductas delictivas ¿eh? no terminan en el Paraguay. Eso trasciende la frontera. Y la justicia internacional no admite este tipo de conductas. Entonces hoy la FAT dice este Tabesa no puede operar con ningún este, y, y, ni hacer negocios con empresas americanas o con empresas vinculadas a las empresas americanas. Es decir, hoy se ha decretado la muerte el certificado de función de Tabesa. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Si ustedes no comprenden que la comunidad internacional no tolera al crimen organizado, al lavado de dinero, a la ilegalidad, bueno, van a ser sancionados. Y eso lo tenemos que tomar no solamente como empresa, lo tenemos que ver como país. Hoy, este modelo de Cartes y de Peña pone en peligro el aislamiento del Paraguay. Nos está exponiendo a sanciones. Podemos terminar como Nicaragua o como Venezuela, aislados de la comunidad internacional por practicar conductas ilegales que no son toleradas por la justicia. Internacional. ¿Cómo termina este proceso ya iniciado con la sanción de significativamente de corrupto, tanto a Cartes como al vicepresidente de la República? Esta es la puerta que se abrió como para la pero fíjense estas medidas que se van tomando. ¿A dónde ¿Por conducen? Porque eso es lo importante, ¿verdad? Todas estas medidas que se van tomando para que se den cuenta. Este, y sobre todo para nuestros muchos compatriotas que todavía creen, todavía creen que nosotros podemos estar aislados del mundo con prácticas ilegales. ¿eh? ¿Qué es lo que nos está enseñando? Esto no es una cuestión que va a empezar y va a terminar por el camino, el Opareí no funciona en la colectividad internacional, en la comunidad internacional. El, el, o parecía una ley en el Paraguay, pero no en la comunidad internacional. Entonces los que creían que esto iba a terminar así nomás, hoy recibieron el claro mensaje ¿verdad? de Tabesa y de Cartes, que esto no termina así nomás, que continúa el proceso, que hay un proceso que se ha iniciado, y que seguramente, lo según, eh, seguramente de acuerdo a lo que hemos visto procesos similares en, en otros países, este, eso significa que en algún tiempo vamos a tener seguramente la extradición como, la siguiente, este, como una de las siguientes medidas. Entonces, entender de que tenemos que adecuar nuestra, nuestro modelo a la legalidad, a, la, a, la, a las prácticas, este, jurídicas internacionales admitidas ¿verdad? que el contrabando que el narcotráfico que el lavado de dinero que todas estas prácticas que vemos en este modelo no son aceptados y que serán combatidos por eso digo eh, entender que el cambio se impone ahora para ese que ese cambio se ve Muchos de los que observan el, el, el derrotero de esta, de esta contienda que prácticamente se está polarizando entre usted y el candidato del Partido Colorado, ¿falta a la concertación esa suma de las otras dos candidaturas? ¿Qué, ¿Qué se tiene que hacer para que la oposición llegue totalmente unida? Bueno, lo que estamos haciendo es hablando con todos los sectores de tal manera que podamos estar todos unidos en la concertación, ese es el objetivo, la unidad total, por supuesto que sí. Ahora, ustedes saben que esa es una tarea que lo hacemos y que nos depende exclusivamente de nosotros. Nosotros hacemos nuestra parte, ponemos nuestros esfuerzos, pero finalmente también hay una voluntad este, que debe ser expresada por los demás sectores. Así que lo estamos trabajando con optimismo, con expectativas de que podamos este, llegar unidos. pero ¿Habla este, con el Acevedo, con el cliente, con Paño Cuba? Claro, claro, claro. ¿Les instó alguna vez al voto útil? le sentó a la mesa? Sí, sí, estamos invitó? hablando estamos hablando de todo eso. Pero como... La, hay condiciones, Efraín, por eso no avanza la... Pero las condiciones son inmejorables, porque estamos en las condiciones... No, hay condicionamientos que ponen los otros candidatos para finalmente sumarse a la concertación o al proyecto de la concertación. Y hasta ahora no, no, no hay condiciones. Se ha hablado en forma general sobre la necesidad de unificar las fuerzas y bueno, se está avanzando en eso, se están hablando de algunas algunos pasos que hay que este, transitar. Nosotros somos optimistas, ¿no? Y seguiremos trabajando, yo siempre digo, hasta el último día. Bueno, la... eh, yo quisiera hacer las preguntas que la gente estuvo tirando en el Facebook, ¿verdad? Eh, recordar de que pueden hacer sus preguntas, pero estamos tratando de, de sintetizar un poquito. estamos Dice Micaela Morales, estando en el Congreso y siendo ministro no hizo nada, ¿por qué ahora debería hacer algo siendo presidente? Bueno, estando en el Congreso y estando en el Ministerio hicimos muchas cosas. Y una de las cosas más importantes es erradicar la corrupción en obras públicas, terminar con la famosa coima. En nuestra gestión logramos... Este, instalar los procedimientos, los contratos, las contrataciones públicas y los pagos de los certificados sin coima. ¿Eh? Agotamos una práctica que parecía una ley en, en toda la historia de obras públicas. Bueno, por primera vez nosotros llamábamos a las empresas a decirle venga a cobrar su certificado. Y cuando que la práctica era lo contrario Era dilatar, dilatar, dilatar Para poder exigir una coima para cobrar los certificados Así que estamos muy muy contentos y muy orgullosos de nuestra gestión Hemos hecho mucho trabajo Imagínense que la avenida Costanera Recuerdan ustedes lo que fue la avenida Costanera Durante 30 años, 40 años Se hablaba que se iba a hacer la avenida Que se empezaba, que no se hacía Que sí, que no yo siempre digo, parecía una suerte de yasilla Terede y, y de Pombero, ¿no? Yajendú todo el día, pero no es nunca. Esa era la historia de la avenida Costanera. Nosotros llegamos en un año, nos sentamos, hicimos, iniciamos la obra y hoy es una realidad. Eso fue nuestra gestión para aquellos que dicen que no hicimos nada. Hemos instalado la ejecución presupuestaria más importante en la historia de obras, de obras públicas, 95% de ejecución, cuando históricamente la ejecución estaba entre el 45% y el 50%. Manuel Prieto pregunta, la superpoblación del Estado es un problema real y nadie quiere hacer nada porque son votos. ¿Qué hará con la superpoblación de funcionarios públicos? Bueno, nosotros lo que hicimos, por eso es importante, más allá de lo que de los discursos de esta época de campaña electoral, importante Señalar también las experiencias vividas, porque eso nos da una mayor fuerza ¿no? de evidencia y de realidad. Nosotros, eh, yo asumí como ministro de Obras Públicas y entregué el ministerio con menos funcionarios de lo que había recibido. Por ejemplo, en primer lugar, no hemos aumentado la cantidad de funcionarios públicos. Hemos este, trabajado con funcionarios de todos los sectores, con muchos colorados, con muy buenos colorados, con muy eficientes, muy capaces... Mi este, viceministro, tuve varios que eran de ascendencia o que venían de, de afiliación colorada, de todos los sectores. Así que hemos trabajado con pluralidad, con amplitud y convocando a la mejor gente. Esa es la forma que nosotros trabajamos y vamos a seguir trabajando. Los funcionarios públicos pueden estar tranquilos y seguros que nosotros vamos a respaldar. lo que pueden estar nerviosos es lo que forma parte de aquellas famosas, este, de, de las... Este, de las familias de privilegiados, este, que justamente en detrimento de los verdaderos funcionarios llegan a las instituciones con salarios en detrimento de aquellos que tienen años de hacer una carrera en la administración pública, y vienen los recomendados, los parientes, los amigos de los... Este, de los parlamentarios, senadores, ministros a llenar con grandes salarios. Eso sí va a cambiar, pero los funcionarios públicos van a tener no solamente nuestro respaldo, sino como fuimos, como fuimos hemos trabajado en el ministerio, van a ser este, respaldados y mejorados en sus condiciones como funcionarios. Dice Roberto González, la gente sabe que Soledad tiene más arrastre que Efraín, Efraín, teme que a través de un juicio político Soledad llegue a la presidencia y tenga el apoyo de la gente Mira, nosotros ahora vamos a ganar las elecciones con Soledad Y vamos a prepararnos para hacer un gran gobierno Ahora, todas las leyendas, los mitos y las novelas que crean este, A partir de que el juicio, que toda esta historia Forma parte del continuismo que les vuelve, les desespera Y les vuelve locos a ver que la concertación va a ser gobierno. A ver, otra pregunta, decía Roberto González, la gente quiere saber si Efraín va a aceptar los resultados del TCJ. Roberto González, este, este Roberto González no será del ¿cómo se llama? la familia González que tienen este un batallón en Itaipú, secretar los salarios, este Roberto eh, ¿será que por eso que está tan nervioso y desesperado? ¿Cuál era la pregunta de Roberto González? Quiere saber si vas a aceptar los resultados del TSJ yo me imagino que en caso de que eventualmente quede electo el partido colorado, el candidato del partido ¿cómo, colorado. ¿Cómo nosotros nos vamos a aceptar si vamos a ganar grandes las elecciones? <ríe> Esto pues este, están reaccionando porque están preocupados porque como nunca estamos controlando todo el proceso electoral las juntas cívicas el 99 de la junta cívica que son las que organizan las elecciones en cada local están al frente con un presidente de la concertación eso les desespera porque ya no les dejamos porque estamos controlando todas las mesas entonces están preocupados lo que nosotros le decimos trampas no nos van a hacer aún así hay dudas sobre lo que pueda sobre la, la, la, la gestión que pueda hacer el, la no, cúpula del TCJ, porque claro, justamente nosotros... manifestaba uno de sus aliados el, el FNC, el líder FNC, ayer en su marcha sí. decían que iban a controlar y claro. a regular eso, que no confiaban en los tres ministros. Es cierto. usted días atrás también manifestaba sí, esa sí, desconfianza. Sí, sí, sí. ¿Eso a raíz de qué? No alguna todo. noticia? Pero esto año? no es nada nuevo. No, no. sé por qué acá se quiere plantear para manipular. Nosotros hace tiempo venimos diciendo que nosotros no confiamos en la justicia electoral. ¿Por qué vamos a confiar en la justicia electoral? Si en las elecciones del 2018 pedimos las actas electorales una copia, hasta hoy ya estamos en otras elecciones todavía no nos entregaron, claro que no confiamos en ellos nosotros vamos a ganar las elecciones y no nos van a hacer trampa, no por la justicia electoral porque nosotros vamos a encargarnos de controlar cada mesa nosotros somos los que vamos a garantizar el proceso electoral eh, en ese sentido, ¿cuánto es generalmente eh, se habla de de todo un ejército de, de, de auditores, de, de sí, quienes sí, sí, van sí. a con, en controlar. Ustedes ya tienen todo previsto. Estamos, ¿Cuánta tenemos gente a previsto, en primer lugar, la presencia de todas las mesas. Yo creo que vamos a tener por lo menos unos 40 mil ciudadanos que van a estar involucrados en el proceso electoral del día de las elecciones. Eso significa estar en todas las mesas, estar dos o tres en las mesas, porque con este sistema también los demás candidatos pueden este, poner este, veedores porque como ahora este, la, este, las listas digamos hay una competencia entre los candidatos de una misma lista entonces también ellos pueden este, poner observadores o veedores, así es que vamos a tener mesas muy bien cuidadas en primer lugar en segundo lugar nosotros tenemos nuestro propio proceso de conteo y te digo más nosotros vamos a tener los números antes que la justicia electoral es un pequeño detalle justamente lo el sector de los campesinos también había anunciado que ellos van a ser eh, van a estar cautelando ahí todos claro, que a sí mismo ellos nos dijeron ellos tienen una gran organización la federación campesina tienen una gran organización habrán visto ustedes la participación que tuvieron en el acto de Coronel Oviedo lo que muestra todo, una organización, una, un esquema este, muy importante de disciplina que tienen como organización. Entonces ellos nos ofrecieron, nosotros estamos en condición de poner este, personas en todos los colegios electorales que ayuden a controlar. Así que Sabemos. estamos operando con eso, también hay grupos... Muy importante de militares retirados con quienes estamos trabajando. Ellos también están operando este, en, en los controles para el día de las elecciones. Y como le dije, tenemos también el uso de la tecnología para poder, a través de nuestro representante en cada mesa, hacer los cómputos. ¿eh? Porque ahora con el código QR se puede tener rápidamente y nosotros estamos en condiciones de hacer los cómputos antes que la misma justicia electoral. Así que nosotros sabemos y estamos muy confiados de nuestra capacidad de control para que podamos tener una, un resultado y tenga, tener unas elecciones transparentes. Porque además, y lo quiero decir esto porque es importante saber, nuestro sistema electoral se sustenta en el control mutuo. El senador Lugo habló con él, estábamos a una etapa pocas semanas se da todavía esa disputa entre un sector que está por fuera, otro que está apoyándolo a usted. Entonces, senador Lugo está, recién llegó, ¿usted tuvo la oportunidad de, de, de, de, de pedir la ratificación del apoyo o, o usted está seguro no. de que está en la concertación? Mira, Lugo nunca salió a la concertación, yo no, no tengo necesidad de plantear ninguna ratificación ni tengo necesidad de molestar a una persona que está en un proceso de recuperación. Sí, le he visitado en varias ocasiones. Este, cuando estuvo en Buenos Aires, ahora en su presencia acá en Paraguay, todavía, el día, cuando llegó yo estuve de viaje, así que por esa única razón, pero sobre todo por el respeto a su recuperación. Pero sí, nosotros no, no estamos discutiendo la presencia de, de Lugo en la concertación, él, él estuvo hasta, hasta el día antes que tuvo este accidente, que le impide estar activando este de manera personal y y activa como ha hecho en otras elecciones. ¿no? Señor Efraín, ¿puedes darnos tres, eh, digamos, tres palabras o tres frases que quieras tirar a la gente para saber los ejes de, del eventual gobierno de Efraín, Alegre y Soledad Núñez? Bueno, en primer lugar vamos a construir una, un poder judicial transparente que nos dé seguridad jurídica y previsibilidad. Necesitamos para nuestro desarrollo, para la inversión, para tener grado de inversión, un tema central. Vamos a utilizar nuestros recursos para el desarrollo, la energía es una de las, es, uno, es, es estratégica para nuestro desarrollo, para cambiar energía por trabajo nosotros tenemos que hacer que nuestra energía sea un factor de desarrollo, lo vamos a hacer de esa manera, también un factor de bienestar, por eso decimos vamos a bajar el precio de la energía para las familias paraguayas que hoy son castigadas cada fin de mes y vamos a generar desarrollo en el campo. Tenemos una política de desarrollo del campo que hoy está expulsando a miles de compatriotas hacia la capital o hacia el exterior. Nosotros vamos a trabajar para que esos 900 millones de dólares que salen todos los años para traer tomate, lechuga, cebolla, cosas que nosotros podemos producir a través de la agricultura familiar campesina, eso lo vamos a hacer en nuestro país con un proyecto para abastecer nuestro mercado con asistencia técnica, con financiamiento y combatiendo frontalmente el contrabando que precisamente causa tanto daño a la industria, a nuestros pequeños productores. Aprovechando que estamos en Facebook Live, diálogos última hora, 50 años, los seguidores, en su mayoría los internautas, los que usan las redes sociales, son jóvenes. A esa juventud, usted nos decía que espera que haya una masiva concurrencia a las urnas de esa franja hectárea, que generalmente es la tilde apática. En esta oportunidad, ¿cree usted que ellos pueden ser factor decisivo para el cambio? Claro, absolutamente. El Paraguay es un país joven y la participación de la juventud es importante, es relevante y estoy seguro que va a ser por el cambio. Es lo que dicen las encuestas también. 52% de, de, de jóvenes dentro del padrón, más de 2 dos mil, dos millones de, de jóvenes. Asimismo, Todas las mediciones que tenemos nos dan un respaldo muy importante a la concertación en la franja de tarea juvenil. Entre los 18 y 24 años tenemos una, este, un posicionamiento muy sólido porque la gente apuesta al, al cambio. El 65% del ciudadano dice que va a votar al cambio en el Paraguay. Por eso digo, el cambio llegó. Y porque estamos todos este, dispuestos, porque no queremos más que nos representen los sicarios, los corruptos, el lavado de dinero, el narcotráfico, eso no es nuestro país. Es lo que nos está pasando con un grupo y con un modelo. El verdadero Paraguay, el Paraguay del trabajo, del esfuerzo, de la gente honesta, ese Paraguay que no se rinde, es el Paraguay que va a decidir el 30 de abril un futuro mejor para todos. Muchísimas gracias Efraín, de verdad muchas gracias por el tiempo. Eh, sabemos que en estas instancias ya solo un mes de las elecciones, incluso menos, ¿verdad?, los candidatos están con todo, con la campaña, recorriendo los distintos puntos del país, así que gracias por, por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, desde luego para nosotros esto es muy importante, muy valioso, imagínense este, poder estar dialogando con tanta gente que les acompaña, así que yo estoy muy contento y muy agradecido a ustedes. Muchísimas gracias y también a la gente que está ahí eh, desde la, desde sus teléfonos las computadoras acompañando este espacio que como ya bien dijo es un diálogo que estamos haciendo verdad ahora como como ya había dicho cuando comenzamos queremos enfocarnos este mes en conocer las propuestas en qué proponen los candidatos así que acompáñenos generalmente los jueves se hace más un espacio de deportes verdad y los viernes estamos teniendo eh, estos estas charlas con, ya con el sector político, pero también queremos mencionar ¿verdad? que eventualmente podemos hacer algunos cambios, así que estén atentos, porque como, como bien dije, ¿verdad? ellos están recorriendo distintas zonas del país, así que de repente tenemos que adecuarnos también a, a los horarios. Ahora, lo importante es que la gente, que ustedes, nuestros lectores, que están día a día ahí detrás de, de lo que es nuestro trabajo de última hora, que ya tiene 50 años, por eso estamos haciendo este espacio, ¿verdad?, que puedan ustedes saber qué realmente es lo que se viene después de estas elecciones, verdad, qué es lo que nos traen los, los candidatos, y que sepamos elegir. Y como ya le había dicho la vez pasada el señor Euclides, que estuvo con nosotros, yo lo único que pido y pide la ciudadanía es que realmente cumplan esas promesas que están haciendo en caso de que lleguen en el gobierno, verdad, y de que haya un cambio para el país, porque la ciudadanía clama, la ciudadanía exige ese cambio, que haya justicia, Diego. No, nada, eh, agradecido también a los seguidores, a los lectores que se prendieron a conocer las propuestas del candidato de la concertación. En la oportunidad anterior ya conocíamos la, en las eh, propuestas en que bajaba aquí el señor Euclid Acevedo y posteriormente tendremos otras candidaturas aquí, en eh, cada uno con el espacio que le corresponde, abierto, eh, dinámico, como debe de ser este espacio en las redes sociales. Gracias. Espectacular, muchas gracias y bueno, y felicitaciones por este, por esta ITI y sobre todo por 50 años, de un medio tan importante para la democracia, así que mucha, muchas fuerza a seguir adelante y muchas felicitaciones.